Curso corto virtual, técnicas para la preparación de derivados cárnicos, actividad de aprendizaje 4. Evidencia, actividad interactiva, productos cárnicos Vamos a ver un tico que aquí la evidencia y desarrollarla Evidencia activa interactiva, productos cárnicos. Vamos a leer las instrucciones que nos dicen. Ahora usted debe ayudar a José a realizar todo el proceso para elaboración de hamburguesas en la planta de producción LPG. Para ello, arme primero el molino, arrastrando cada parte al lugar correspondiente. Seguidamente, identifique en el escenario los elementos que se van necesitando. Para cada paso del proceso de clic sobre el adecuado y luego responda a una pregunta que se formula. Continúa seleccionando los elementos para de determinar el proceso de elaboración de hamburguesas. Para la calidad del producto final no se ve afectado por el en el proceso de contestar correctamente cada ítem. Mínimo, ganando o respondiendo correctamente cuatro preguntas. Entonces selecciona cada parte del molino que va apareciendo y arrastrela con el cursor hasta correspondiente al lugar correspondiente para armarlo. Esto lo vamos a poner acá arriba. Esto lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a dejar acá abajo. Este cosito aquí y esto acá arriba. Correcto, es hora de empezar con la elaboración. Dice, los productos procesados cárnicos se clasifican en A. Productos procesados, cocidos, crudos, enlatados y especiales B. Productos procesados, fríos, dulces, enlatados y ahumados C. Productos crudos, enlatados y ahumados y D. Derivados cárnicos, fríos, dulces y ahumados La respuesta correcta es A. Productos procesados, cocidos, crudos, enlatados y especiales Entonces pues vamos a arrastrar la respuesta o la opción correcta al espacio para completar la afirmación. La carne para hamburguesas hace parte del grupo T. De productos crudos especiales, productos crudos frescos, productos crudos semi-artesanales o productos crudos artesanales. La respuesta correcta es productos crudos frescos. Damos unos segundos y... Continuamos Entonces vamos a corroborar si esta afirmación es verdadera o es falsa Se denomina productos procesados Los alimentos que en su elaboración se les ha realizado un tratamiento térmico, ahumado y que se han embutido o no Dichos productos se claro, pueden clasificar en productos procesados crudos frescos y productos procesados crudos maduros ¿Es verdadero o es falso? La respuesta correcta es verdadero. A continuación vamos a ordenar la manera correcta para elaborar el pollo relleno. Entonces, seleccionar la materia prima, pesaje de los ingredientes, deshuesar el pollo o la gallina, marinado o, en la, o salado del cuerpo del pollo, preparación de relleno para la pasta, mezclado de la pasta, alistamiento de granulado, adobo granulado, mezclar la pasta con granulado, Rellenar el pollo y la gallina, coser con hilo y enmayar, cocinar a 70 grados por 60 minutos, dejar enfriar y porcionar y almacenar en frío. Sería el orden correcto para organizar o para elaborar nuestro pollo relleno. Verificar y... Sí, sí opción correcta. Por último, la última pregunta nos pide completar las palabras que hacen falta para completar la afirmación. Es un poco raro. Dice, las tripas o fundas son utilizadas en la fabricación de, ya que soportan altas durante su proceso de elaboración. Entonces aquí en esa primera vamos a poner embutidos. En la segunda vamos a poner tempera. Las tripas profundas son utilizadas en la fabricación de embutidos ya que aportan altas temperaturas durante su proceso de elaboración. Verificar y terminamos. Felicitaciones, usted identifica los conceptos relacionados con la clasificación y elaboración de productos procesados. Clic en cerrar y terminamos nuestra evidencia. Muchas gracias por visualizar el video. Te esperamos en un próximo.